y congresos de Marbella, hablamos con el director, el señor Luna, que nos va a hablar de este evento tan importante y que en estos tiempos en que estamos, que se vuelva a hacer y reunir con todas las normas y toda la seguridad a personas que realmente le encanta, le gusta el arte y nos hace vivir momentos increíbles en estos días también que no nos hemos dado cuenta de que nuestras nuestra casa le hacía falta modernizarla y hacer cambios. Así que este es el momento de coger ideas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, deciros que volvemos con Marbella Design, Art Marbella en este momento conjuntamente, lo hacíamos antes Art Marbella, después de Marbella Design, pero como vemos es un sitio magnífico, eh, lo tenemos decorado magníficamente, ya un mes trabajando en ello, pero Marbella merecía y merece lo que tenemos de nuevo. ...hay gente que sigue apostando por Marbella... ...grandes empresarios... ...y yo agradezco desde aquí a los empresarios... ...que están apostando por Marbella... ...no es el único evento que hay... ...tenemos muchos más... ...a pesar del COVID y demás... ...pero somos un, una ciudad limpia de... ...o entre comillas digamos... ...del COVID, el Palacio... ...sí, hemos un pasado certificado... ...tenemos el certificado... ...de ciudad eh, o, o lugar de espacio libre de COVID... ...con todas las medidas de seguridad... ...y control máximo... ...y hasta ahora gracias a Dios... ...y vamos a rezar para que no... ...haya ninguna, ningún contagio y ni haya nada. Este año hay una novedad además añadida... ...que es la unión de la decoración con el arte... ...que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no?... ...es un arte también decorar... ...y ver obras de tan grandes artistas. Por supuesto, el arte, lo que es el arte contemporáneo... ...como es Art Marbella... ...y Marbella Design es arte totalmente... ...es decir, podemos ver... ...yo invito de aquí a la ciudad de Marbella... ...que pase por... Por el Palacio Feria Congreso, vamos a estar aquí en una pila de días y vean las cosas tan grandiosas, son grandes diseñadores de toda España y fuera de España y son cosas increíbles de ver. A una, a una persona que no entienda de arte, cuando venga, va, va, va, va, se va a enamorar del arte porque es maravilloso. Y yo no soy un gran entendido de arte, pero sí amo a lo bonito y al y a, y a, y a arte bien hecho. Y esto es Arma Marbella y Marbella Design. ¿cómo se presenta ya lo que es la temporada otoñal... ...que acabamos de casi de empezar ¿Casi, claro? Pues bueno, el otoño lo tenemos realmente a nivel nacional... ...tú sabes cómo está todo... ...pero bueno, nosotros seguimos ahí avanzando... ...tenemos los, los congresos previstos que teníamos... ...siempre en espera de que, mmm, como vaya el tema... ...2021 muy bien, muy bien, 2021 hasta ahora muy bien... ...y 2020 lo que empieza el otoño también lo tenemos bien... ...eso no quiere decir que depende cómo vaya la, la, la pandemia digamos... Eh, puede haber cancelaciones o no. Pero el 90% de las cancelaciones que ha habido este año no ha sido cancelaciones. Ha sido pospuesto al año 2021. Pues Marbella sigue teniendo el nombre y estamos ahí, luchando por, por la ciudad. Enhorabuena, señor, por su trabajo. Siempre es un placer entrevistarle. Muchas gracias a ustedes por vuestro trabajo también en pro de la ciudad. Gracias. Bueno, vamos a saludar al artífice de, de este arte contemporáneo que nos trae año tras año. Me decía ahora que son ya seis años, nada más y nada menos, organizando esto, que no es fácil. Y en esos tiempos me imagino que es más complicado aún. Oh, Alejandro, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estamos encantados de asistir este año, que estábamos ahí. Este año se hará, no se hará. Todo el mundo preguntando por este día y al final ha llegado. ¿Cómo ha sido organizar en estos tiempos de pandemia? Más complicado que lo normal, si siempre es complicado, esta vez fue bastante más complicado, pero bueno, se siguen los protocolos de seguridad adecuados, todo el mundo con mascarilla, con las distancias, con, eh, con entradas y salidas muy marcadas, con control de aforo y sobre todo el montaje también fue siguiendo esos protocolos y con eso, bueno, pudimos hacer esto que mucha gente no creía que iba a ser posible y mira, acá estamos. Eh, Adelánteme un poco de todo lo que podemos ver, o sea, la persona que no esté viendo en internet o la evento, televisión. Es un, que muy, es un evento muy bonito porque mezcla por primera vez nuestra feria de arte con nuestra feria de diseño. Entonces vas a encontrar los mejores diseñadores interioristas de España y unas galerías muy buenas con artistas jóvenes que combinan y mezclan entre ellos y que, que la verdad que se dan soporte a unos a otros y, y genera un espectáculo visual muy muy impresionante y muy nuevo, muy novedoso están ahí este hay, año? Hay 20 galerías de arte y hay 30 espacios de interioristas pero estos espacios a su vez tienen como 7 o 8 marcas cada uno adentro de productos de cosas, de luces, de alfombras, de muebles entonces cada uno de los espacios de interioristas cerrados, todos producidos son como una mini feria en sí mismo entonces hay 100 participantes ah, voy a destacarnos algunos de los artistas no. eh, que están presentes este año? No, no voy a destacar ninguno porque la verdad que me encantan todos, hay un proyecto especial de Pío Cabanilla, de fotografía, que es muy bonito. Hay un proyecto de Andrés Push, un artista cubano muy histórico, que viene y se presenta acá con una obra potentísima, muy pocas veces vista. Eh, esos son como los proyectos específicos. Después, las galerías han traído cosas muy, muy, muy buenas. He visto uno, cerca de donde está el Cateri, que al mar lo dan unos amigos nuestros aquí de Marbella también, sí. que tiene el suelo que yo... He dudado en pisarlo, porque pensaba que me metía justo en la arena de una playa o y tal. ¿no? Sí, esa es la, esa es la idea. Que generamos algunos espacios que parecen de exterior y son de interior y viceversa. Y eso, bueno, es un poco el mundo del diseño, ¿no? Bueno, invitar a todo el mundo que venga a visitar. Bueno, ¿Hasta viene, qué día? Que lo y lo usen y lo disfruten. Y hasta, la, día, hasta, hasta, hasta el día 3 de octubre, hasta el sábado 3 de octubre. Así que tenemos 10 días para disfrutar esto. Enhorabuena, felicidades, enhorabuena. porque Gracias. realmente este año se merece... Que le hagan también un monumento o a sea, usted, Alejandro. No, no <risa> que vengan a verlo y que vengan a disfrutarlo. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Entrevistamos a Cristina Sekeli, que ella sabe mucho de decoración. Porque la verdad es que cuando hemos ido a esos apartamentos, a esos pisos de, de lujo de Marbella, hemos visto la decoración que siempre ella pues, tiene ese, ese toque, ¿no? ese toque mágico que realza siempre la belleza. Y es muy importante en estos momentos también eh, coger ideas para decorar nuestra vivienda. Cristina, ¿qué tal? A mí me encanta, pero me han dicho que no solamente hay diseño, sino hay mucho arte. Sí, sí, es verdad, Y es en... que hay la de arte contemporáneo con de Design. Por eso, me gusta la idea, la combinación y a lo mejor en un futuro seguirán haciéndolo. Creo que va a ser un éxito porque el que decora una casa quiere arte en las paredes, esculturas... ...y el que tiene también quiere a lo mejor poner muebles nuevos... ...entonces es una combinación fantástica... ...vamos a ver lo que acaba de llegar. Cristina, ¿te ha pasado a ti lo que muchas personas... ...que hemos visto, estando tanto tiempo en casa... Eh, ...pues hemos visto que teníamos fallo en la casa... ...que teníamos que cambiar un cuadro, un cojín, un sofá... Eh, ...¿te ha ocurrido eso, que has tenido tiempo de pensar... ...que tenía tu casa o otra casa eh, que reformarla? Bueno, yo como estoy rodeado de casas... Hay muchas que ahora me solicitan para comprar, para reformar, para decorar. Entonces Habría este es el, mundo, ¿no? el sí. sitio ideal. Lo que no sé hasta cuándo dura. Hasta el mes que, hasta el día que viene, hasta, hasta octubre. Ay, qué bueno. Sí, sí, pues esto es estupendo. Muy gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una segunda visita, por lo menos. Bueno, vamos a saludar aquí los artistas aquí que están saludando también, al director del Palacio, al señor Lula. Tenemos aquí a Elena, que también es una artista y que hace cosas que me gustan mucho. Bueno, a ver, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo va tu arte? ¿Has hecho toda alguna bien. innovación más toda de bien. cuadros o de ropa? Sí. Sí. Toda, toda. Estamos haciendo, estamos en ello, no paramos. Bueno, bueno, pues, bueno pues me alegro mucho También pues, Alicia que es amiga también, ¿no? Tenemos una amiga en común, bueno, muchas pues. en común. Por supuesto, además es una gran amiga, hemos estado en montones de eventos juntos, lo que pasa es que hoy en día con las mascarillas, muchas veces no nos conocemos entre, entre nosotros, ¿no? Entre, hasta, hasta amigos, grandes amigos y eso, pero ella es una gran artista, yo la admiro y le doy las gracias por estar aquí hoy en el Palacio Feria y Congreso de Marbella. Alicia, Senía, ¿cómo ves esta edición? Que yo creo que son ya seis años, ¿no? Creo, ¿no? Creo... Sí. sí, bueno, me quito por un momento para sí, hablar, que sí, me lo pongo. Eh, bueno, me alegro que esto está sobreviviendo, esta, esta exposición, porque con la dif, dificultad difícil que está la vida para arte en este momento, ya era difícil antes del virus y ahora ya estamos con situación muy difícil. Así que me alegro mucho que esto podía organizarse y que tenemos este evento hoy todavía, que hay un poco de vida artística que, que, que, que brota todavía, así que es de apreciarlo y venir a verlo, porque ya cada vez tenemos menos cosas. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Zaya y soy el, el, el, la punta de la pirámide que organiza todo esto y que en un enorme esfuerzo de equipo hemos podido llevar adelante en, esta, en estas especiales circunstancias. Eh, quiero darle, por primera, en primer lugar, una pequeño y sentido homenaje a las, a las víctimas del COVID que tiene este país. Así que me gustaría hacer un pequeñito minuto de silencio y, y después seguir con, con esto. Gracias. Gracias. Eh, vamos, vamos a continuar con, con, con nuestra inauguración. Eh, ustedes saben que esto, eh, esto que hacemos ya hace años siempre tiene dos eventos: Armar Bella, que va a ser el sexto año, y Marbella Design, que cumple su tercer año. Este año con, conseguimos llevarlo adelante y conseguimos hacerlo de manera conjunta, eh, y realmente el resultado que hemos conseguido nos ha, nos ha puesto muy feliz. Eh, esta mezcla de arte y diseño, este diálogo entre arte y diseño, eh, realmente nos está dejando un gusto muy, muy dulce en la boca y todo el mundo que está entrando acá desde hace una hora, ahora y algo, está encantado con lo que está viendo y está dándonos la enhorabuena con esta decisión de haber, de haber eh, mezclado y haber combinado y haber juntado arte y diseño. Eh, así que, básicamente, queremos dar un poco el puntapié inicial a esta a este nuevo invento que acabamos de hacer, que es juntar las dos ferias y por primera vez en España hacer un evento que mezcle el arte con el diseño. Quiero dar un especial agradecimiento a la ciudad de Marbella, eh, acá está representada por Carmen Díaz, responsable de cultura, por de responsable de turismo, por nuestro gran amigo Miguel Luna, el director del Palacio de Congreso, que desde siempre nos han acogido de la mejor manera y que en este, en este año en particular han sido todavía más, eh, más, más amigos, eh, han sido muy, muy, muy, muy supporters de, de, nuestra, de nuestro evento. Eh, realmente una, una, un agradecimiento, ya saben que se los ha agradecido muchas veces, pero esta vez de manera, muy, de manera muy especial. En segundo lugar, agradecerle a nuestros sponsors eh, que han confiado en nosotros y que han, bueno, han acompañado sus marcas en este año tan difícil con, con Marbella Design y con Al Marbella, y en particular con todos los participantes, ya sea del mundo del diseño, como el de las galerías de arte, los artistas, los interioristas, los diseñadores, las marcas que acompañan a los diseñadores, porque sabemos bien y ellos también que no ha sido fácil estar acá hoy, o sea, hay muchos colegas que no han decidido que han decidido no venir, hay muchos colegas que han tenido hasta protocolos para no venir a un evento presencial desde sus casas matrices con lo cual las marcas que están acá y los interioristas que están acá y la galería de arte que están acá, tienen de mi parte un reconocimiento muy especial por, por acompañarnos este año. Y, un, y por, para finalizar, un reconocimiento muy, muy, muy eh, sentido a todo mi equipo, a mi socio Sebastián, a Carolina, la directora de Marbella Design a Susana Urbano, que manejó toda el área de, de, de áreas comunes y de arte de la, de, la, de la feria, y a Alfonso, un gran amigo que acaba de hacer una, no solo todo el diseño estructural y todo lo que es la, el concepto de, la, de, la, de, de esta edición de Marbella de Marbella, sino también un, un bar ahí maravilloso que recrea esta Marbella de los años, de los años dorados, Está esta Marbella de playa, esta Marbella que de los buenos tiempos que estamos seguros que van a que van a volver a apenas pase todo este episodio que estamos pasando en estos, en estos tiempos. Así que, de alguna manera, el diseño de Alfonso también tiene que ver con un, con un canto al optimismo y a, y a que volveremos a esta, a estas, este, a esta normalidad y, y Marbella mejor que nadie y primero que nadie. Muchas gracias a todos. Voy a dejar a, a, a Raquel Oliva, que es nuestra gran embajadora y que es un poco nuestra representante en el, en el mundo de marcas y de, y de, y de lujo. ...y de los medios para que den también su, su bienvenida y, y después Alfonso que les va a contar unas palabras... ...sobre su ciudad y los artistas. Gracias a todos. En, en primer lugar quería expresar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes... ...porque sé que son momentos difíciles para todos... Eh, el gran esfuerzo que habéis hecho todos los que estáis aquí, todos los montadores, todos los participantes y toda la organización de, de este evento. Creo que Marbella y este evento se va a convertir en algo muy fuerte. Creo que todos los que estamos aquí van a hacer que esta feria se congregue en algo que dure durante muchos años y que va a tener un sentido muy bueno, que sabe a dónde va, sabe lo que quiere y han estado esforzándose hasta el último momento. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Alejandro Zaya por haber confiado en mí y por haberme elegido como embajadora del Marbella Design. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a leer el discurso. <risa> eh... Cuando la organización de este evento me propuso diseñar un espacio común... ...de dos importantes ferias, como son Art Marbella y Design Marbella... ...inmediatamente me vino a la mente aquella organización que junto al Hotel Cortijo Blanco... ...imaginaron unos cuantos intelectuales en los Salvadores de los 60. Se bautizó la ciudad de los artistas. Muy pocos saben de este singular proyecto en Marbella... ...que pretendía crear un Hollywood en versión española. Por ello, creo que es justo reconocer... ...que los artistas fueron los que pusieron los cimientos... ...en lo que hoy en día se ha convertido en Marbella. Unos pioneros que se tomaron en serio... ...transformar nuestro municipio... ...en una ciudad auténticamente pluricultural. Por tanto, el espacio que vais a descubrir... ...hoy es un guiño a todos ellos. En el diseño de esta ciudad de artistas hemos querido mantener esos elementos arquitectónicos sencillos que identifican nuestra cultura mediterránea con un aire naif y teatral, inspirada en las urbanizaciones tan representativas de Marbella como son la Virginia o las Lomas Pueblo. Nuestra ciudad, sin duda, ha sabido reinventarse, manteniendo su esencia, ya que si bien fueron los artistas los que impregnaron el ambiente... Debemos reconocer la labor visionaria de los grandes empresarios que decidieron invertir para traer un turismo de calidad, creando toda la infraestructura que ha hecho de Marbella un destino único y cosmopolita. Deseamos que las futuras ediciones se sigan sumando más profesionales a este nuevo movimiento. Por eso es necesaria la organización y el apoyo institucional de eventos como este, donde artistas, interioristas y arquitectos tengan el mejor escenario para mostrar su trabajo. ...y para crecer en un ambiente donde el arte y la cultura... ...se vea como un motor económico importante en nuestra ciudad. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a Carmen Calvo... ...siempre tan sensible en los temas culturales de Marbella. A la directora Carolina Abril por haber contado conmigo... ...para diseñar este sueño. A Alejandro Zaya por seguir apostando un año más... ...por Marbella de forma incondicional. Espero que pronto se le reconozca su importante contribución... Y a todos vosotros por estar aquí, por creer y participar en este proyecto. Muchas gracias. No, simplemente agradecerles a todos, agradecer a la prensa que nos está apoyando desde siempre y bueno, que disfruten la, este evento y que disfruten eh, realmente estos días hasta el día 3 de octubre donde cerramos. Así que, bienvenidos a todos. Gracias. Fijaros qué espacios más bonito... Aquí estamos uno que nos ha dejado encantado. Bueno, pues esto es un tres en uno, porque aquí interviene a Pimespa, interviene Fernando Moreno y este increíble arquitecto, Fernando Roble, que. Francisco Roble, perdón, que estamos encantados con este ah, está. nos hemos marido, quedado casi marido. sin palabra, ¿no? Enhorabuena, porque ha sido su proyecto ¿no? Sí, eh, nos pidió a Pimespa que diseñáramos un espacio para mostrar a los integrantes de la asociación, lo que podemos tener, al final. ...entre Fernando Moreno, que ha hecho la construcción... ...y ha puesto el mobiliario y los materiales de construcción... ...y el diseño nuestro... ...junto con los interioristas de Fernando Moreno... ...hemos hecho el diseño de esta habitación de hotel... completa para mostrar todas las posibilidades... ...que tenemos en diseño y en construcción de, de lujo... ...aquí en Marbella. Cuéntanos un poquito en qué estás inspirado... Eh, por qué has elegido este color... ...tenía dos ejes principales de, de diseño... ...uno era una inspiración de un viaje a la Toscana... ...y con un pequeño toque de ...entonces con la selección de materiales hemos hecho unos materiales cálidos... ...que te, eh, que te recuerden a ese um, tarde de verano, eh, tranquilos y, y sobre todo eh, la sensación de lujo... ...y tranquilidad que, que se respira en la vida en Marbella, la vida de lujo". ...¿Cómo ha evolucionado todo lo que es en arquitectura... ...que me imagino que habrá visto mucha evolución... ...durante tus años de profesionalidad ¿no? de, ...de llevarse todo como muy barroco, muy recargado... ...como todo como muy demasiado sencillo... ...¿cómo están esos momentos viendo la arquitectura?... ...pues mira, estamos siempre en constante evolución... ...yo llevo más de 20 años que soy arquitecto aquí en Marbella... ...y empezamos haciendo la casa tradicional andaluza... ...de Texas, árabe, de mucha moldurita, de ventanita... Dimos el salto a la, a la arquitectura moderna... ...totalmente minimalista, grandísimos ventanales... ...ahora estamos volviendo otra vez a un cierta recuperación... De, ...de tonos cálidos, de madera, de textura, de piedra natural... ...combinado, siguiendo eh, la arquitectura moderna... ...de grandes espacios, grandes ventanales... Eh, ...espacios abierto, open plan... ...pero bueno, recuperando algo de textura... ...y sobre todo en interiorismo, en materiales se ha evolucionado mucho... ...hay algunas calidades, tanto de materiales de solería... ...como de paredes, de sanitarios o de equipos... ...y de instalaciones... ...también ha hace un salto cuantitativo... ...de hace 15 o 20 años acá... ...a todas las tienen ...un sistema de iluminación espectacular... ...de climatización... ...magnífico... ...la domótica ha hecho mucho... ...porque lo integra todo... ...hay un gran salto... ...en los últimos 15 o 20 años... ...en la construcción... Y ahora con el tema de la pandemia... ...me imagino que no lo podemos saltar por harto... ...y igual hoy día... ...pues la gente piensa también más... ...en lo que es un espacio... ...que tenga más higiene ¿no?... ...y se puede más fácil de... ...de limpiar o... ¿cómo, ...¿cómo se ve, cómo se ha visto la pandemia también... ...es acoplada a la arquitectura? Bueno, principalmente... ...la gente se ha dado cuenta de que... ...es posible que tengas que estar mucho tiempo en tu casa... ...entonces hay que diseñar casas... ...que sirvan no solo para llegar y acostarte... ...o desayunar, irte o trabajar, sino a trabajar... ...donde no puedas vivir desarrollar de tu de vida... ...la Costa del Sol es, es fundamentalmente el paradigma de eso... ...de gente... ...que podría estar trabajando en Londres... ...desde una oficina aquí... ...en su terraza, en su jardín, en su piscina. ...y de vez en cuando a la oficina... ...la pandemia ha mostrado que es posible... ...que, que el teletrabajo funciona... ...y que es posible... ...y la Costa del Sol es realmente el sitio... donde la gente le gustaría estar confinada... ...esperemos que nadie tenga que estar confinado... No, ...pero si tuvieras que estar... Bueno, ...poder estar haciendo un trabajo a distancia... ...en una magnífica casa en la Costa del Sol... ...con el magnífico clima, en tu piscina... ...en tu jardín, en tu terraza... ...estupendamente... Señor Robles, ¿cuál es la casa de su sueño?... ...la casa de sueños... Mira, yo recientemente acabo de terminar la mía... ...y es donde he puesto después de 25 años de, de profesión... ...he puesto lo poquito que he aprendido esto... Lo, ...con la inversión, lo que lo poquito que tenía... ...y acabo de terminármela... ...pero bueno, la casa de sueños es una casa... ...en la que tú... ...tengas ganas de volver... ...y donde no necesites... Eh, ...no tengas la sensación de necesidad de irte... ...que tú seas... ...estés cómodo comiendo, sentado, leyendo... Eh, ...que funcione todo naturalmente, que, que estés a gusto. Claro, que sí, cualquiera. Que una casa museo, vamos, para utilizarlo todo. Muchísimas gracias, señor Roble, y que siga creando cosas tan bonitas... ...como la que estamos viendo ahora, gracias, enhorabuena. Bueno, fijaros qué bonito aquí la concejala también de Cultura Carmen Díaz... ...visitándolos, está entre ellos uno de los de vuestros, están también con la Pimespa... ...este año, ¿no? sí. que ha sido una unión, el arquitecto, Pimespa, vosotros... ...bueno, qué gran equipo, ¿no? Sí, ¿Tú? hemos hecho un poquito un equipo entre varios profesionales para intentar de hacer un estanque que quede lo más bonito y ordenado posible. También, uh -huh. con esto de la pandemia estamos mirando mucho también la comodidad de las casas, ¿no? Pero sintamos a gusto en ella y que sea una casa para disfrutarla, porque tenemos que estar tanto tiempo en ella que se está viendo esto, ¿no? También en el... Claro que sí, en este tiempo difícil, la verdad que como hemos pasado tanto tiempo en, en las casas, pues nos ha dado tiempo de, de pensar y de buscar el mayor confort y la mayor comodidad. Y son muchas las personas que nos visitan, pues eh, aprovechando este tiempo para hacer la pequeña reforma, para hacer los pequeños cambios que a lo mejor teníamos olvidado. Y en fin, pues eh, para eso estamos, ya a disposición de todas esas personas que quieran eh, mejorar un poquito su sus estancias en, la, en las casas. y sí, de, no, de todo, que no, allí tenéis de todo, material de construcción y todo lo que se necesite para hacer una casa. Bueno, pues nada, pues gracias. Allí estamos a disposición de todas las personas que quieran visitarnos y que quieran darle una pequeña reforma, en reglita su, a sus viviendas. Muchas gracias y enhorabuena por tantos años de profesionalidad. decimos que la gastronomía también forma parte del arte y más hoy día como lo hacen todos con ese talento eh, colocándolo todo perfecto en el plato y también a la hora de servir todo esto es un arte y él lo sabe muy bien porque es un gran profesional que lleva muchísimos años y queremos felicitar y este año está aquí eh, con muchas gracias Elena. ¿Con el, el es la primera vez que hacemos algo también aquí en el palacio de, de congreso de aquí de marbella no lo habíamos hecho nunca, como verás. El bar que hemos montado tan chulo, no dirás que no ha quedado guay, que ha quedado un estilo marinero totalmente. pena! de la playa. Pues la arena de la playa, pero de la playa de Marbella, ¿eh? No ha faltado traer alguna piedra, pero ya está que no y nada. Eh, deseando de que todo salga bien, por lo que se ve el aforo está muy bien, está todo muy bien controlado, está y se ve que hay movimiento, porque uh -huh. estas feria llama mucho la atención, que hay que mover un poquito también el turismo. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí, que lo que están aquí, lo que tienen más protagonismo el jamón, ¿no? Que oye que habéis colocado aquí... El jamón, lo es, a, a, así tengo yo el brazo, de tocar el violín hoy todo el día, que, que no hemos parado, gracias a Dios, jamón. Hombre, el jamón triunfa donde vaya, eso es el plato estrella nuestro. Y luego, aparte, eh, nosotros también hemos hecho una pequeña carta para tener las cosas nuestras típicas también, pues nuestras gambitas, nuestros boquerones en vinagre, nuestras cositas, nuestras ensaladillas rusa, nuestras cigalitas, eso lo hacemos más bien de día, por la mañana, por la tarde jamón, queso, chorizo y todo. Y este mucha gente porque aquí se disfruta de todo, ¿no? Recreamos todos los sentidos prácticamente. Y realmente sí que se disfruta bien, más El espacio, míralo, si es que está decorado y parece uno sí, que está sí. sentado en el salón de su casa, como que el que dice, sí, es ¿eh? y aquí, si, si llueve no mojamos. No, ¿Aquí no ¿nos mojamos que aquí por dentro. aquí nos vamos a mojar. No, por dentro, ¿Eh? solamente sacudirnos los pies de la arena de la playa después al salir. Bueno, muchísimas gracias, eh, gracias y enhorabuena por gracias. tu profesionalidad. Os lo agradezco, muchas gracias. Hablamos con Ari Iglesia, que ella es la directora y además la responsable de este decorado que vemos aquí tan bonito y que viene a juego prácticamente ¿eh? espectacular. Cuéntame un poquito en qué está inspirado, cuál es vuestra empresa. Mira, estáis. mi empresa, bueno, nosotros somos un estudio de arquitectura e interiorismo. Estamos ubicados en Madrid y en Canarias. Y esto, bueno, es un concepto de habitación de hotel que se llama Le Sud Suite. Eh, ...que está inspirado pues en, eh, en, en, en mis raíces, como digo yo... ...mis raíces un poquito más africanas... ...entonces hemos querido fusionar... ...la parte de materiales muy ligados a la tierra... ...con, como ves, con materiales como super futuristas... ...y demostrar a la gente que, que, esas, que esos dos diálogos pueden coexistir... ...es decir, que podemos trabajar con, con materiales super ecológicos... ...como ves, como es el ecocemento... Vale, como son todos los materiales... ...que vas aplicados en el cemento... ...con luego la tecnología... ...la tecnología puntera en iluminación... tecnología puntera en todo lo que son... ...los materiales reflectantes... ...y, y que así podemos contribuir también... ...a salvar una parte de nuestro planeta... ...que para nosotros es muy importante. Bueno, ¿Habrá que probarlo en algún hotel de esto en Canarias... ...ya tenéis decorado no, así? No, esto, esto está es, en primicia... Uh -huh, para, uh, ...para, o sea... Para Sí, sí, sí, para, a nivel internacional. Estamos sacando este concepto en primicia uh -huh. para Marbella Design. Es enhorabuena. ¿no? Y a ver si lo vamos a poner en alguno de Espero, <risa> espero. <que estás risa> Pero muchas gracias, buena hasta buena. luego. ...bueno, aquí tomando una copita con Madal Pompadour... ...bueno, que tiene toda una historia, ¿eh?... ...y nos lo va a contar la señora Macías... ...que es la directora además de este stand tan bonito... ...que bueno, que nos hace recrear un poco la época, ¿no?... ...¿qué tal, Hola, cómo estás?... ...hola, encantada... Igualmente, ...pues muy bien... un poquito... Bueno, ...todo lo que has traído lo, has traído... ...lo que se trata en este stand es un homenaje a Madame de Pompadour... Madame de Pompadour... ...es la favorita del rey Luis XV de Francia, y le concede el privilegio de crear la manufactura, la begugui, de Cristal de Chef. Entonces, ella bajo la tutela de su hermano, el marqués de Marigny se crea la manufactura. Lo que se quiere reflejar en este espacio es que la, la elegancia perdura en el tiempo. Hay una mujer actual de ahora, está más de Pompadour, y tienen la misma copa de, de aquel entonces, de ahora, cristal, de Cristal, de, cristal, de Cebres. Vamos a Pero este cristal es el que suena así cuando sí. se le da con bueno, una demostración. Topamos vamos a hacer a ver. Vamos, así como suena. Es manual, tiene 30% de plomo, la talla, todo es oro, todo es manual. Siempre todo es hecho a mano y pasa 14 controles de calidad. Y todo, bueno, los sandeliers las copas, todo Qué es... ¡Qué maravilla! Bueno, estamos encantados de ver esta recreación, porque sí, realmente... Estamos, bueno, ha, hecho una, ha intentado hacer una especie de, como uh -huh. si fuera un jardín, pero con distintas copas de, sí, de cristal. Muy original, bonita, y... Y no enhorabuena, bueno, porque estamos gracias. encantados. Gracias. gracias y un placer.